Ya, ya. Ya, I'm in the fucking crack house. <inaudible> Fuck you, bitch. Ya. de traperitos, su agarrador no sos ni vestido. Vas de loco que lo mueve. Y no les pis ni venir tanto de la cena. Face, fence pipí oh, Ed que no llera puta Que <risa> <risa> de traperitos o a no sos ni vestí Vas de loco que lo mueve y no las vís ni vení El tonto de la escena in your face pensé pipí Ed pensabes que no llera puta Que <risa> Fesme un cuadro, fes un guarro, no te pago. A los artistas, los filmmakers, los beatmakers ya no los pago. Bail de casa y no tin cuartos, dixie fardos y ni gramos Soy de calle, siempre parlo, danos daddy ni di papá. No, no, ni ni Gucci Mane, ni Lil Wayne ni 50 Cent es la ungla del mendigo. Si es que de carrer parlé, mandrasetes y supreme falsos claro no foten. Es el fake boy, que el rastro. Katy Kane está venen. Ya eres tranqui, ma chains. Fuiste para mí desde y fumes mari. Yo tolgo yeah. well, a mamá primo todos los teos, bici. Astrisan veintitantos, bolas de Charlie shen skirl. Yo no parlo jambo, yo como callao Jardín su peso leve y le foto like paqueao. A loca me acude y en no la entera dices wow wow. wow. El contrato es la mueve y ya te avanza. vas de troperito a su agata, no sos ni vestido. Vas de loco que lo mueve y no las vis ni vení. El tonto de la escena en your face, fíjense pipí. Pensabas que no, y era puta. De traperitos o agatas no sos ni vestido. Vas de loco que lo mueve y no las vis ni vení. El tonto de la escena en your face, pensé pipí. Pensabes que no era puta. Aparta si no portes, bols la bosa si no flores. El pastiz ya está le sobre si bols no donoco hombre o algún sobre tú que es pobre. Y un y yo la forbes. Y un mercado, mercad, yo sac flores. Que el captain les gap, yes, es got. Si algo, te des porque que estaba despistando. Vingis, bichi, a dirme que es tu la oportunidad. Si has fet 4, te metes y te pensas que has triunfado. pringat. Y ahora digo que son moda. Que con les en las nanas es yoga Pero sin radere, buscanme la bolsa. Y yo con flautista, ratazas, y demás, yo no parlo jambo, yo es como callao, callao. Al ring peso leve y li le foto like paqueado. A lo que Macude y no en la wow wow. Uh -huh. Pero un tracto es la mueve y ya te avanza. Uh -huh. Ya te avanza. Yo estoy tu pisa y tu pernacional. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Ya te avanza. O de free, ah, Y ya la crack house Ya, yeah, ya. Yeah. Uh -huh. Ya te avanza. Oye, sentan ganas. Ah, y tú un lilao, ya, yeah, ya. Yeah. Ya te ya, ya, ya. de traperitos o a gata, no sos ni vestir. Vas de loco que lo mueve y no las ves ni vení, El tonto de la cena en yo face, pensé pipí. Ya pen, que no y era puta aquí. Al de traperitos o gata, no sos ni vestir. Vas de loco que lo mueve y no las ves ni venir. El tonto de la cena en yo face, pensé pipí. Ya pen, que no y era puta